Está haciendo una auditoría integral, completa del concurso, porque eh, ciertamente eh, cuando la ADP identificó a través de la denuncia de postulantes, sobre todo en la primera parte, en el caso de los directores y también de los aspirantes a docentes eh, a entrar al sistema, eh, en el sentido del perfil de la prueba, el concurso fue paralizado a solicitud de la ADP. Y luego entonces se ha estado eh, se ha, acudiendo y llamando a los concursantes a acudir al link de revisión que creó el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Concurso, porque terminadas hoy las pruebas de quienes faltan, entonces va ese proceso de revisión y el sindicato está, cumpli está demandando que se cumpla con ese proceso. Y se va también a hacer propuestas en el sentido de buscar salidas a aquellos casos de reclamos que ameriten y que tengan los créditos para ello como ha ocurrido en todo concurso Así lo afirmó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ABP en esta ciudad, Sixto Gavit al ser cuestionado sobre el bajo nivel de aprobación de profesionales que aspiran a ser docentes El proceso tiene la media que han tenido todos los concursos de un 32 a un 35% de aprobación Ahora bien en la parte que tiene que ver con el perfil de la prueba, el sindicato exigió que se revisara y debe revisarse por el concepto empresarial y privado que ha ido imponiéndose en el sistema educativo de valorar más aspectos administrativos, financieros y empresariales más que aspectos pedagógicos y docentes. Recordamos que en varias ciudades maestros han protestado alegando irregularidades en el concurso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.